Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según nos estén viendo. Qué gusto regresar, qué gusto volver después de tantos meses. Ya muchos han, me han insistido que siga grabando, que no deje las charlas que retome nuevamente los videos, y la verdad que eh, no voy a decir que no, me ha agradado mucho, me he dejado insistir, me he dejado desear. nada <risa> eh, no, lo que ocurre es que para todo esto se requiere de, de equipo, se requiere una logística que, bueno, no siempre se tiene acceso, pero sí, sí es importante no desconectarnos de Youtube, no desconectarnos de, de, de estas enseñanzas que estamos transmitiendo porque hemos visto que ha dado muchísimos muchísimos beneficios a muchas personas yo la verdad estoy muy dichoso, muy feliz, muy contento de, de todos los mensajes, de todas las preguntas, de toda la insistencia de todo ese enorme material, porque no es poquito el material que, que tenemos de que sea visto y, y de que sea aprovechado por gente tan valiosa y de ya le agradezco que, que sigan insistiendo que yo siga grabando este, estos videos. Y bueno, y ya que estamos con esto de las redes sociales, ayer estaba con mi grupo hablando respecto a, a, a qué significa todo esto nuevo ¿no? que, que aparece de, de la internet, de, de whatsapp, de facebook, de twitter, de bueno tantas redes sociales que tenemos a nuestra disposición y que por supuesto ha brindado un cambio de vida absoluto, total en los seres humanos yo creo que en el futuro recién nos daremos cuenta y tomaremos conciencia de lo trascendental e importante que ha sido estos tiempos puesto que ha cambiado de forma definitiva la vida de todos nosotros y bueno, todos estos cambios y todo esto tan nuevo para la humanidad ¿qué representa en términos espirituales? ¿qué significa? ¿qué retos eh, nos hacen surgir? Nos ponen, a probar, nos, nos ponen a nuestro alcance y así nos ponemos a prueba son muchísimos amigos eh, la verdad es ¿cuántos conflictos han surgido a través de, de las redes sociales, cuántos malos entendidos, cuántos destapes, cuánta verdad, cuántas situaciones imprevistas eh, y previstas también han representado para nosotros enorme eh, dolor, sufrimiento, conflicto. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que de repente dejamos el Facebook, el Facebook abierto, el Whatsapp eh, también eh, al alcance de nuestra pareja, al alcance de, de, de personas a las cuales se ponen a ver y empiezan a descubrir todo eso que se está moviendo eh, eh, en nosotros ¿no? y que a veces decidimos y preferimos mantener en privado y que sin embargo una vez descubierto nos molestamos una vez descubierto eh, entramos en conflicto una vez descubierto empezamos a... a a luchar y, y, y a pelear y, y a mentir y a negar. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado eso. La pregunta es, ¿qué representa entonces en términos espirituales esta nueva faceta que la, a la cual la humanidad ha entrado? ¿Representa realmente una oportunidad para todos nosotros de avanzar y dar saltos cuánticos extraordinarios? ¿Por qué una oportunidad? Porque las personas espirituales entienden, comprenden y saben que nada es privado en el universo. Nada. Nada hay que ocultar, nada hay que esconder, nada hay que mentir. Nada. ¿Por qué? El que nada debe, nada, nada teme. Si nosotros somos realmente seres de luz, debemos y tenemos que ser transparentes. Entonces, hoy en día habiendo tantas facilidades para estar en contacto con tantas personas, al mismo tiempo inclusive en todos estos grupos tan famosos que existen en las redes sociales, es prácticamente imposible no mostrarse y no darse a conocer. Es prácticamente imposible no entrar en conflictos con otras personas debido a nuestros grandes egos y a los egos de los demás. Es prácticamente imposible no esconder nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestros vicios, nuestras adicciones. Tarde o temprano sale a la luz. Y entonces si queremos avanzar, si queremos trabajar, el hecho de exponer, el hecho de poner a la luz estas condiciones que son muy humanas y que todos nosotros tenemos, por más que juzguemos de forma tiránica y cruel a otras personas, todos nosotros padecemos esas condiciones. Nos da la oportunidad de, de reflexionar, de vernos tal cual somos y de avanzar en el sentido de dejar de ser jueces y de poner castigos. Ya es tiempo de que entendamos que cada uno de nosotros es un policía de la Matrix, Defendemos consciente e inconscientemente esta ilusión, esta trampa. Para realmente liberarnos debemos de dejar de ser policías y no juzgar a otras personas. Para realmente liberarnos de esta Matrix debemos alentar a todas las personas que sean, sin miedo a ser. En eso consiste el verdadero amor, en ser y dejar ser. Y es verdad que hay muchas cosas bajas, que hay muchas cosas, eh, hay muchas adicciones, hay muchas debilidades, hay mucha vanidad, hay mucho orgullo, hay mucho engreimiento, hay mucho de un montón de cosas. Pero nada de eso se va a terminar si lo seguimos escondiendo, si lo seguimos ocultando. Dejemos que la basura aflore y dejemos que la luz de la conciencia, de la verdad y del amor haga el trabajo que tenga que hacer sin violencia, sin golpes, sin choques, sin conflictos. Cuando nosotros podemos expresar aquello que sentimos y aquello que vivimos, tenemos la oportunidad entonces de reflexionar y en definitiva, si es necesario y si ya es nuestro tiempo, cambiarlo. Y si no es el tiempo de cambiarlo y quiero sumergirme y quiero vivir y explorar eso que para otros es una adicción o eso que para otros es algo muy bajo, ¿qué importa? Es mi vida. Siempre y cuando no dañe a otros, debo y tengo la libertad de vivirlo y no tengo por qué oculta ocultarlo. Si el único dueño de mi vida soy yo. Sí, vamos entendiendo esto. Entonces... De forma increíble, de forma excepcional, la humanidad está viviendo un momento y está viviendo un tiempo en donde hay un destape, en donde todos los trapitos sucios salen al sol. Y esta es una fantástica posibilidad para realmente sincerarnos unos con otros y ver en el prójimo aquello que en nosotros también existe. Y ser compasivo y ser amoroso, amoroso. Y ser positivo es una obligación si es que estamos avanzando y si es que estamos creciendo en conciencia. Una obligación que sale naturalmente. Por eso, esta etapa, este destape de las redes sociales, de la Internet, de la comunicación, de las imágenes, de los Facebook, de los videos, no los veamos de forma negativa y pesimista. Por supuesto, manejemos todo eso de una forma eh, equilibrada, sana, ecuánime, pero no es negativo, puesto que podemos conocernos todos nosotros, los unos a los otros, y de esta forma darnos cuenta en qué situación estamos, como individuo, como familia, como sociedad, como parte perteneciente de esta humanidad. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo entonces? Dejemos de juzgar, dejemos que las personas sean. Transmitamos al máximo todo lo positivo. Y si en algún momento queremos transmitir lo negativo porque así lo sentimos, hagámoslo. Hagámoslo. Pareciera que, que pudiese llegar a representar algo dañino, pero dañino es reprimirlo, dañino es es esconderlo, es ocultarlo, es mostrar ser una persona que nosotros no somos. Eso sí es dañino. Si hay en nosotros vanidad, si hay en nosotros eh, orgullo, ambición, codicia, idiotez, pongámoslos públicamente, expongamos y enfrentemos lo que nosotros somos. Y eso hacen las redes sociales. Y el resto de las personas no deben ni tienen por qué juzgar. Esto es lo que soy con el tiempo me daré cuenta, iré viendo que hay cosas superiores, puesto que estoy fluyendo y no lo estoy reprimiendo. Si sí, entendemos el mensaje entonces de este video. Por eso es que, es que hemos regresado a filmar de nuevo y por eso es que tocamos y abordamos este tema. El de las redes sociales, el de YouTube, el de Facebook, el de Twitter, el de Whatsapp, el de Telegram, el de todo esto que está a nuestra disposición y que tiene un motivo y que tiene un propósito y que tiene una sabiduría. Y todo esto, aunque nosotros no nos demos cuenta, nos está beneficiando, nos estamos conociendo porque nos estamos mostrando. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo fuerte.